Esta grabación es para ti con mucho amor de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 346. Hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo, excepto de su amor. Padre, al despertar hoy, los milagros corrigen mi percepción de todas las cosas. Y así comienza el día, que voy a compartir contigo, tal como compartiré la eternidad, pues el tiempo se ha hecho a un lado hoy. No ando en pos de cosas temporales, por lo tanto, ni siquiera las veré. Lo que hoy busco transciende todas las leyes del tiempo, así como las cosas que se perciben en él. Quiero olvidarme de todo, excepto de tu amor. Quiero morar en ti y no saber nada de ninguna otra ley que no sea tu ley del amor. Quiero encontrar la paz que tú creaste para tu hijo y olvidarme, conforme contemplo tu gloria y la mía, de todos los absurdos juguetes que fabriqué. Y al llegar la noche, recordaremos únicamente la paz de Dios, pues hoy veremos qué clase de paz es la nuestra, cuando nos olvidamos de todo, excepto del amor de Dios. Hoy me envuelve la paz de Dios, y me olvido de todo, excepto de su amor. Amén.